En la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y en este momento voy a presentar al conductor de ADN emocional en un programa especial. Como siempre decimos, Mix es Internacional. De Pinamar para el mundo, el mundo en Pinamar. En esta oportunidad de la mano de ADN emocional vamos a presentar a Daniel Molina, quien le damos la bienvenida en la tarde del magazine. Hola Dani, ¿cómo va? Hola Karina, hola a todos, hola Cris, hola, hola Deli, y estamos con hola. una bichita muy importante, así que bueno, ahora lo vamos a presentar cuando arranquemos. Marcos. Perfecto. <risas> bueno chicas, Delia, Cris, Dani, muy buen programa, a disfrutar voy a estar atenta, ¿sí? Dale, gracias. Gracias, gracias. Bueno, hola a todos, hola Marcos, Marcos White. ¿Cómo andas Marcos? Gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenido. Bien, Cristina y Delia, ¿sí? Este, hacemos este programa de emocional <ríe> eh, y nos llamó mucho la atención para contarles a la gente una nota que vimos eh, en, que te hicieron sobre el tema de que hace bastante que no comes, puede ser. Y de ahí empezamos el tema de, de charlar, el tema de la nutrición. Me gustaría hablar un montón de cositas con vos. Contanos un poquito, Marcos, ¿qué haces. Vos sos alemán, estás recorriendo, pero no haciendo turismo, en Argentina. Y bueno, te queremos escuchar a vos, que es muy interesante lo que vas a contar. No te escucho. No se escucha. No se escucha. Marcus, eh, no te estamos escuchando. Ahorita, ahorita, ahorita, ¿Me Ahora sí, sí, ahora te escuchamos. Bueno, listo. Eh, lo apagaron ahí. No, mi cooperador se apó. Bueno, contándoles algo. Pero ya está bien el sonido, perfecto. Perfecto. Bueno, bueno contándome algo de mí. Bueno, nací en el territorio uh, alemán y, bueno, tenía también una vida normal trabajando como ingeniero. Una vida normal como en la esclavitud, en la rueda de la máquina de, de producir en comillas. Pero hace 10 años vino realmente el cambio en mí. Vi una entrevista sobre alguien que no come Entonces dije: Bueno, eso es algo para mí. Yo quiero estar más libre. Entonces, en ese momento, hace 10 años, empecé a. Lo primero que hice es despedirme del, del trabajo. Renuncié del trabajo, de ser empleado. Y uh, de ahí empecé a experimentar el proceso de 21 días. Hoy en día yo lo sé que no es necesario porque ya comprendí más que es la comida. En esos tiempos, hace 10 años, me tiré en eso y ya lo exploré, lo experimenté, pero después hubo, um, empecé otra vez a comer, entonces no comprendí completamente qué es atrás. Pues no tenía hambre, pero hay algo más. Entonces um, viví una vida así, pues como comes 3, 4 días. Te, hago, te hago una pregunta. ¿De dónde sí. sacas la energía? Para contarle a la gente. Bueno, a eso se pueden preguntar cada uno. Que la energía no viene de lo, lo físico. Bien. Luego la explico un poquito. Eso es algo Dale. muy interesante, pero para muchos no comprenden eso, porque su fuente es siempre externa. Esa es tu idea, pero tu fuente no es así. Sería imposible comer, vivir de la comida. Es imposible. El no se puede vivir. No puedes vivir de la comida. Es muy fácil y muy sencillo. Bueno, solamente quería seguir así, eso de, de contar mi vida, entonces hace, hace cinco años me metí más en el aspecto de por qué es así. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo es, ¿cómo es así? Entonces yo soy uh, ingeniero, entonces se despertó más mi curiosidad, ¿cómo funciona realmente tu cuerpo? Todo el mundo me, me dice que tienes que comer, pero yo experimenté que no es así. Entonces, ¿qué, qué es atrás de todo eso? Entonces... Uh, Hace ahorita, son um, cuatro años, hice, empecé a hacer retiros y observé eso de qué es atrás de la comunidad. Entonces, son los tres factores. Principal, primero, que forman a través de la educación, estás formado a comer, porque te dicen tienes que comer. Y tú te lo crees ese cuento, porque bueno, crees muchos cuentos, pero ahí empieza. Después, tu cuerpo se vuelve adicto. Y después es la emoción. Entonces, veces, realmente... Te pregunto ahí en la Te pregunto, le, el, sería la necesidad, estamos hablando de necesidad del cuerpo, a través de la adicción, una necesidad del ego. Bueno, tú puedes llamar como necesidad, pero alcohólico es un alcohólico, no su cuerpo no necesita el la, la alcohol. Un bueno, pero no y ahí la no, toma. Y no también, entra el ego... ¿El ego no entra ahí? Uh, es más bien, uh, más bien la emoción, el, el, la ansiedad que tú generas inconscientemente. Y para calmar la ansiedad okay. hay varios métodos. Unos toman el alcohol, otros toman droga y otros abren la nevera. Y eso se puede observar muy fácil. Más comes, más ansioso estás, obviamente. Y tú puedes ver, o entonces, ¿por qué estoy comiendo? Entonces, ahí hay un motor atrás y esos son tres factores. Es primero, tu cuerpo se vuelve adicto, después emocionalmente estás adicto, después tú tienes una creencia que tienes que comer. Y esos tres son los tres puntos por estás comiendo. Si has observado o juegas eso, vas a descubrir, oh, mi cuerpo no necesita comida y el estado natural del cuerpo es no comer. Comer, no comer. es un estado de adicción. Es fácil de observar y... No, sé si, vos, Así no es. sé si vos entendés el proceso de oxidación del cuerpo, cómo trabaja, vos sos el técnico electrónico, ¿no? O sea que uh -huh. eso me da también un, una puntapié para preguntarte si es la energía electrostática nada más del pensamiento que genera esa energía, o es porque nosotros creíamos que era una parte de energía de nutrición y otra, electrostática, que tiene que ver con el pensamiento, la mente. Vos me decís que solo con la mente podríamos producir toda esa energía o hay otra forma más. Con tu mente no lo haces, con tu mente lo bloqueas, con tu mente te enfermas y vuelves Ajá. adicto. El, el ego, pues o la mente es no correcto, mente es realmente una base de datos. Sí. Pero con tu conciencia del ego accesas a ese límite de base de datos, formas una idea de ti falsa. Tienes una idea de ti que eso que ve en el espejo soy yo. Automáticamente formas, ideas y límites a tu cuerpo. Pero si tú dejas esas ideas falsas, porque son falsas, a un lado, automáticamente tu cuerpo sabe qué hacer. Eso se puede observar muy fácil en la autofagia. ¿Qué hace la autofagia? El cuerpo se recicla, como sí. ese mismo se sana solito. El ayuno, tu cuerpo se sana. Entonces... Es el medicamento más barato, pero no ah, sí. se puede vender tan barato, entonces por eso no está muy publicado eso. Pero sí, ahí sí. se puede observar, solamente por lógica. Entonces yo busco ahí siempre la lógica. El ayuno me sana, hay que decir lo opuesto, comer me enfermo. Obviamente. Ok. Solamente ¿Y el agua? Observar. ¿Y el agua? ¿Cómo? El agua. Bueno, tú uno tiene que comprender... Cómo funciona también la condensación del agua. En el aire hay suficiente agua para que tus pulmones lo condensen y listo. A ah, mí la voz. Ah, no necesita sinceridad. Porque solo por lógica, otra vez. Sí. Si necesito agua, ¿por ¿qué voy al baño? Sí. No, no da sentido. Y si necesito me conservo el agua y listo. Pero no, voy al baño. Entonces no cuadra. Alguien, algo que me están diciendo. Cuerpo necesita ciertos líquidos, pero eso lo busca a través uh, de la, del aire. Tú puedes condensar agua fácilmente. Realmente tú exhalas agua a través de la respiración. Solamente cuando haces la exhalación a una ventana fría, puedes verlo como tan rápido condensa y que tan húmedo es tu, tu, uh, tu uh, respiración interior. y que tanto agua estás tú sacando del cuerpo. Pero si realmente te hace falta, ¿por qué estás exhalando? qué vas al baño eh, discúlpame, ¿Sí? te, hago una te hago una consulta eh, vos dijiste que mm, a mí me cuesta mucho procesar esto porque eh, no. yo, nada, yo, es muy Voy distinto acusé, a, a la creencia que yo tengo claro eh, vos dijiste que eh, si vos necesitas almane almacenar eh, líquido eh, ¿no es cierto? pero eh, orinar significa eh, también parte de la sanación porque expide eh, o eh, excreta lo que es eh, eh, no toxinas. es sano para claro, toxinas y lo que no es sano para nuestro cuerpo si nosotros las retenemos eh, capaz que también provoca un daño a nuestro cuerpo usted tiene que conocer primero su cuerpo bien el primer órgano para sacar toxinas ¿cuál es? pulmones y lo respiramos 24 horas ahí sacamos todas las toxinas que también podríamos inhalar pero, claro, cuando comemos, la, ingerir las toxinas es mucho más alto. Si tomo líquidos, hoy en día líquidos limpios, es casi imposible. Automáticamente ingieres toxinas. Entonces, si captas eso, no hay necesidad de ir al baño para limpiarte tanto, sino a través de los pulmones es suficiente, porque tu cantidad de intoxicación es más, mucho más reducida. También debe ser que si comemos tenemos que tomar más agua para eliminar todo eso, ¿no? debe ser una cadena. O sea que cuando eh, aprendamos a incorporar este sentir que me estás hablando, que para mí tiene mucha lógica, por eso yo te hablé un poquito del ego y después vos me lo nombraste al ego, que sería la necesidad, de la falsa identidad, para que nosotros tengamos esa necesidad de saciarnos a través de la alimentación y, y bueno, pero yo no sabía que el cuerpo podía, es la creencia que teníamos nosotros, o que tenemos, de que el cuerpo no podía vivir sin, sin nutrientes ¿no? de, externos. Entonces te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no comes? Ahorita la última vez son tres cuartos de año. Tres cuartos de año. Mirá vos. para es, es muy... mí, es, mí es, siempre era un juego antes. Entonces descubrir qué está atrás y hace ahorita tres cuartos de año me di cuenta, el factor de la adicción es mucho más fuerte y se tiene que ese factor y es muy muy importante, para muchos no queda claro uh, hambre ¿Qué es hambre, es la fase de desintoxicación entonces tu cuerpo se está limpiando entonces tú sientes dolor de cabeza. realmente estás enfermo es como cualquier adicto que ya no recibe su droga enfermo. Lo claro. que hacemos en ese instante, nos tomamos otra vez una droga y esa droga comida son toxinas, y otra vez nos seducen, sedesan, ¿cómo se llama? Dicen, decir, pues de, de... no sacia, no sacia, saciar por un momento nada más, no sacia por un momento. Hasta que llega otra vez el hambre y de decir eso otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Como un adicto. Claro, Entonces tú puedes observar eso claramente. Realmente todos son enfermos, y para no sentir la enfermedad, nos toxicamos a eso, y por eso también nos envejecemos. Porque la célula en sí, cuando uno observa la célula, no conoce el envejecimiento. No da sentido que por el movimiento que hace la Tierra, me tengo que envejecer. Envejecimiento es también tiempo, es algo de la mente, el engaño. Y por eso realmente nos envejecemos por una mala idea, mala creencia también. Que ¿Cuánto envejece? para aprender? Yo te, te hago una pregunta, porque ¿cuál es tu motivación para hacer todo esto? ¿De dónde sacás vos la, la, la fuerza ¿no? para poder sostener? Porque hay mucha gente que por ahí, hasta te diría, por una, sola, por una dieta, quisiera no comer un rato para poder bajar de peso, por ejemplo. Eh, Vos estás haciendo algo extremo Y lo podés Para muchos suena algo extremo Porque lo que yo te digo es ¿Cuál es tu, tu, la, sería la, la parte La motivación, la parte espiritual de todo esto? Porque yo creo que es la única manera De, de, de poder sostenerlo en el tiempo no. uh, la, la, la motivación es muy fácil Libertad ¿Cuál? Libertad. Libertad. Libertad. Ah. Libertad Si yo estoy un adicto no estoy libre. Dependo de alguien o de algo. Y cuando dependo de algo, nunca puedo estar feliz conmigo. Nunca. Es imposible. Entonces estoy en un engaño. Entonces quiero estar libre de todos los apegos y de todas las dependencias para estar feliz conmigo. Porque cuando dependo de algo, estoy buscando eso siempre. Estoy en constante búsqueda, en constante infelicidad. Difícil para muchos comprender, pero ahí puedes observar. Y mi motivación es estar libre, feliz, pleno conmigo. Y esto, no dependo de nada, no necesito nada. Y ese es el gran engaño del sistema, que forma dependencias. Y a través de dependencias, nunca puedes, o sea, estar feliz, nunca puedes esa, salir Sí, esa creencia que asocia a la inmadurez emocional de la humanidad, a través de esta dependencia que decir, de la matriz, ¿no? que es el aprendizaje que nosotros tuvimos de, de social, de infantes, ¿no? que todos vivimos en esta matriz de, de, de, que, de creencia. Entonces eh, me sorprende mucho, pero lo encuentro mucha lógica entender lo que me estás diciendo y, y bueno, voy a ver cómo trato de seguir este, evolucionando y entendiendo todo lo que vos me estás diciendo porque me parece... Alucinante, me parece hermosísimo lo que me estás tratando y, okay. y lo que vos dijiste ¿eh? con respecto a, la, a que Delia te preguntaba si eras eh, cuál era la motivación en realidad la, la motivación creo que también estaba en el amor a tu reconocimiento personal eh, y eso es la fuente, no digo yo del, bueno, de, de, de tu observar, propósito. Claro, uno puede observar eso también del de aspecto emocional en la gomita Claro. ¿Por ¿Qué comemos principalmente? Porque nos relaciona principalmente con el hogar, con mamá y papá. Entonces, cuando estamos ansiosos, ¿qué queremos en realidad? Mamá. El abrazo de mamá. Estamos en realidad buscando amor. Eso es algo inconsciente. Estamos siempre en el tratar de buscar amor y es para nosotros comida, porque en la mamá nos dio la comida. Entonces, cuando como me estoy dando amor y sí. eso con grandes ansiedades más hambre o más vas a comer es, es normal está, está perfecto para nosotros nosotros hablamos que el inconsciente lo único que reconoce es mamá, papá y hermanos así que lo que me estás garantizando lo que estamos hablando es que cuando tenemos una necesidad de amor nos alimentamos por eso cuando estamos angustiados también decimos comemos chocolate ¿no? o comemos cosas dulces así que es totalmente emocional este, ya, pues, es, esa es la bueno. recompensa Okay. Ustedes pueden relacionar eso, cuando uh, nos comportamos bien, nos, sí. la mamá nos dio un dulce, entonces eso es la relación de, de compensarte, entonces si tú estás triste o deprimido, entonces te comes algo dulce, es como darte un abrazo o buscas realmente eso. Sí, sí, sí. Eh, ¿quier, Cris, ¿quieren preguntar algo mientras o, o sigo para, para otro tema? Sí, porque es muy interesante. Pero necesito sí. incorporarlo porque claro. realmente es, este, es me sorprende. Es difícil sorprende. procesar, sí, sí, sí. Mira, yo, yo entiendo que eso es difícil, por eso ofrezco retiros, ahorita son virtuales, sí. donde la gente mismo puede explorar eso. Hacemos uno que hace un día, dos días, tres días, hasta cuatro días en seco, no comer, no tomar, y observar su cuerpo cómo reacciona la fase de desintoxicación después cuando empiezas otra vez a comer observar la intoxicación entonces sí. en ese momento cuando insiste tu propia experiencia llegas a la comprensión que, que yo digo eso no sirve para mucho tiene que cada uno tiene que hacer su experiencia no se ofrezco eso porque cada uno juega y observa realmente cómo está realmente ese comer qué está traste de la comida entonces para comprenderlo tengo que hacer un uno y uno después de observar qué es atrás el motor, qué me motiva comer en realidad, para llegar a la comprensión y ahí llegar a la conciencia no hay otro, otra forma solamente claro. por mis palabras no, no va a funcionar por supuesto, y tampoco es mi intención, no quiero convencer a nadie, cada uno hace que quiera solamente comparto mi experiencia que yo he observado en mí y lo invito a otros a observar cómo están realmente adictos, es una adicción y listo. suena muy duro pero muchos que lo han hecho su ayuno van a observar eso. Me siento débil, me siento cansado. Entonces, en el momento que como un chocolate se me quita. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser en un chocolatito uh, realmente la energía que yo necesito? No, no puede ser. Lo contrario pasa. Cuando tu cuerpo realmente se desintoxica, tú vas a tener doble de energía. Porque ya no te están narcotizando con la comida y la toxina en tu cuerpo. Y automáticamente rejuveneces te sanas, automáticamente pasa todo solito. Es muy lindo. Me costaba más entender a mí lo que es eh, el consumir agua, no la alimentación. El agua me, me provocó todavía más eh, llamativo lo que estás haciendo porque pensé que el agua era vital para nosotros, ¿no? entonces eso sí la, el alimento te lo, lo iba procesando entendiendo desde que Laura la productora te encontró y quería entenderte y empecé a buscar sobre nutrición sobre esto de que dio la energía electrostática y digo bueno vos sos técnico electrónico no entonces eh, veía alguna lógica desde ese lugar el ego uní todo pero el agua me mataste porque yo decía no no podía entender el agua que el agua para mí era vital no sé si podría, digo yo, es mi creencia, ¿sí? Ya, uno puede observar eso muy, muy fácil. Sí. Todo lo que el cuerpo necesita pasa automáticamente, sin tu voluntad. Por ejemplo, tú necesitas la respiración. Entonces, aunque tú estás inconsciente, vamos a decir, en el sueño, está sí. respirando. Entonces, está fuera de tu voluntad. También tu corazón, quién lo está controlando, quién controla los células. Entonces, todo que tu cuerpo en sí necesita, es fuera de tu voluntad. O no necesitas nada ahí. ¿Sí ¿Me hago entender? Porque claro. muchos tienen las creencias de la necesidad. Pero todo que tú necesitas funciona automático. No tienes que tú meterte. Eso es lo divino. Funcionas solito. Perfectamente. Es perfecto y el te, bueno, Y te formas una enfermedad a través de hacer algo. ¿Y eh, ¿En qué, ¿En qué magnitud te afecta o afecta en este sentido a, a vos la, la contaminación del aire? Bueno, claro, oh. um, yo, yo estoy más consciente de eso. Cuando viene en el aire cierto polvo, entonces saco una vez, empiezan dos y algo, entonces me doy cuenta, ahí está, no está muy limpio el aire. Pero, claro, es como cualquier otra persona lo anota. Si es consciente va a notar siempre eso también. Pero... Sí. Um, Uh, me, por eso me gusta más estar en la naturaleza, cuando estás mucho um, en la suidad, um, hasta a mí me causa más cansancio estar en que se siente el, también la tensión de toda la gente. Entonces busco normalmente estar caminando descalzo en un parque cuando estuve ahorita. Bueno, ahorita es mucho quisiera hace unos meses estuve tres meses en, en Buenos Aires, entonces siempre me busqué un parque caminando en la tarde, así como se podría caminar descalzo y... Y ahí me sentí otra vez así bien. Porque, claro, no debería afectarme, pero claro, en cierto momento cuando estás limitado y no puedes hacer que tú quieres, genera inconscientemente también ansiedad. Ahí puedes inevitable Por eso es, nunca debes hacer algo que no quieres hacer, porque si lo haces, te causa ansiedad inmediatamente. Yo, yo había escuchado en, eh, en alguna oportunidad eh, que cuando están haciendo una meditación eh, han podido estar eh, tres, cuatro días sin, ingerir, sin tomar agua, ni ingerir ningún alimento, ni tampoco ir al sanitario. Yo entiendo que en esas situaciones hay una concentración y una conexión tan, tan grande ¿no? que por ahí, eh, hasta, hasta esa parte yo lo, lo entiendo, ¿viste? Pero vos, estás, vos caminás, vos te moves, ¿cómo eh, no, te, no perdés ese, ese, ese estado de concentración para que no te, nada te distraiga y puedas estar en, en vos, concentrado, sin que no te pase esto de, de tener ansiedad y que te afecte lo externo? Bueno, usted puede observar su chip que está dentro de usted, la programación. Necesito algo afuera, necesito prevenir algo afuera. Ingerir o que sea, o tengo que hacer un, una, una, una, una práctica, una técnica, pero todas las técnicas forman dependencia y no libertad. Y por eso no sirve. Porque uno puede observar, tú quieres liberarte con el, eh, del ego con el ego, no funciona, obviamente. Entonces no, ninguna técnica, ninguna técnica te sirve. Y por Oye, eso Meditación es meditación, se tienen que conocer, porque muchos lo he observado, es como auto hipnosis eh, se hipnotizan y en ese momento, si tú estás hipnotizado tampoco te anotas lo que pasa con tu cuerpo y listo, ese no es el sentido, el sentido es más estar consciente de quién soy yo en realidad y soltar las creencias yo sea, también recomiendo a todos, no crean nada, que en el momento que yo creo Creo algo que otro me han dicho. Debo saberlo. Y eh, creer es no saber. Y saber solamente puede llegar cuando hice la propia experiencia conmigo mismo. Entonces no crean nada. Ahorita tienen sus creencias de la infancia, pero son falsas. Y pueden observar fácilmente. Entonces para borrarme esas creencias, tengo que hacer una experiencia opuesta. Muy fácil. Les ofrezco realmente esos retiros para que la gente experimenten ¿Eso que estoy creyendo es la verdad o es una mentira? Y solamente con una experiencia ya puedo liberarme de esta falsa idea. Entonces, todo lo que mi cuerpo necesita llega automáticamente. Entonces, no me tengo que... Lo único que perjudica es eso, ese es el ego. El personaje que creo que soy. En ese momento, genero ansiedad, genero todo eso. Pero para eso necesito conciencia. A mi cuenta, uh, ¿en, en qué momento me estoy jugando un papel que no es mío. Bueno, si estoy jugando el papel del Marcos, estoy otra vez perdido. Porque okay, yo estoy usando Marcos, no soy Marcos. Y esas son las dos diferencias. Porque okay, cuando estoy diciendo soy Marcos, estoy como, que aquí su programa llama ADN, automáticamente leo toda la programación del ADN en ese momento no puedo elegir qué quiero leer y qué no quiero, uh, no quiero leer. si ¿Sí me hago entender? Este es Un buen ejemplo hace ahí uh, Bruce Lipton con su investigación, el uh, ¿cómo se llama? Él? Este es biólogo de células o, o un investigador de células. Bruce Lipton se llama. Hizo un libro? muy, muy uh, lindos libros sobre las células y experimentos. Entonces, las células reaccionan a su ambiente. Ellos se perciben Reacción. Y así funciona con nosotros también. Cuando yo tengo la idea de Marcos, lea automáticamente el drama de mi pasado. Pero si estoy consciente que estoy usando Marcos, yo elijo que quiero leer. ¿Sí me hago entender? Y esa es la gran diferencia. Pero pues no funcionan tanto las Lo que sientas. Lo que no, sientas. no, pues yo estoy sintiendo que estoy usando un cuerpo. Es como usted Vivi, siente ahorita una camisa aquí. Entre Vivi, una camisa, eh, un no espíritu es que vive. Camisa. Sería como tu espíritu que vive dentro de Marcus. Bueno, sí. Es más bien tener es ese concepto cuando usted tiene que comprender. Um, Elia, Daniel o Cristina no existen antes de tres años de su vida. Porque como niño, hasta tres años no existe el ego. Entonces, el nombre no es real. Obviamente, eso es algo que alguien me dio y dijo, tú eres Marcos, tú eres Marcos, hasta que yo digo, ya sí soy Marcos, pero no lo soy. Y ustedes pueden observar eso muy fácil en niños, que hablan de sí, de tercera persona. Estos también no aceptan el ego y no aceptan eso que ven en el espejo como, eso soy yo. Entonces ahí puedes observar, el ego es generado o producido después. Entonces, ¿quién soy yo entonces? ¿Qué grado me desví de ser yo auténtico y yo? Y eso se puede ver en los niños. Los niños todavía son auténticos hasta que cambian y se genera el ego y después toman un personal y después ya no son auténticos. Y cuando no estás auténtico no puedes estar feliz automáticamente. Y por eso estamos cazando todo el, toda la vida la felicidad. No puedo observar eso muy fácil. Y por eso son tan divinos los niños los maestros para nosotros. Pero al final lo lavamos el coco de los niños. <risa> Decime, de, principalmente digo yo, también tiene en tu camino de reconocimiento, ¿no? Personal, no creo que hayas a los mucho más jóvenes hayas tenido ya este conocimiento, ¿no? Me dijiste que fue paulo, paulatino, ¿no? Re, reconociéndote. Uh, yo, yo que he observado, sí, el conocimiento ya está de cada, en cada uno. El punto es, debo dejar la idea de quién soy. La falsa desapego. idea, La idea desapego. De, de ego me, tapa, sí. me, me pone así una neblina enfrente de mí, pero el conocimiento ya está dentro de cada uno. Está en tu ser ya está realmente del conocimiento. el conocimiento. Entonces no tienes que buscarlo, solamente tienes que dejar lo que crees que eres. Ok. Eso Ahí, entonces, viendo, no ahí, te, digo. ahí te digo: el desapego total sería. Ahora, sí. en esta pregunta te, te digo, ¿tenés hijos? No. ¿No tenés hijos? Yo para poder entender cómo es el proceso sí, también. Eh, sí, sí, claro, pero uno tiene que también entender para qué son los niños. Los sí. hijos están para despertar los papás. Bien. Después los papás duermen los hijos. Pero los hijos muestran algo a los papás. Papá, despierta. No sigues una vida que no es real. No hagas eso que estás haciendo, pero ¿qué hacen los papás? Para eso se tiene que entender para qué esos son los niños, son los divinos para despertar. Somos chiquititos ángeles que quieren realmente despertar. Entonces no es necesario que tengas hijos. Es más bien entender para qué tengo hijos. Que vienen viene un maestro para enseñarme, preguntarse uh, ¿en sí. qué grado estoy dormido todavía? Entonces ahí es más una invitación de reflexionar. Claro, mi vida es mi vida, mi vida es diferente, de, de cada uno tiene suyo, uh, por supuesto. Pero lo um, que he observado es todo como vivimos y las ideas que tenemos nos perjudican. Entonces es tan importante, tan esencial dejar esa idea falsa, la creencia que eso en el espejo soy yo. Que automáticamente se manifiesta bueno, no sé qué es la palabra adecuada, tu ser tu verdadero ser tú eres, se manifiesta se presenta y tú haces cosas divinas, por eso invito siempre a la gente el no hacer el no hacer es el hacer desinteresado cuando tengo un interés en el hacer estoy buscando amor y es automáticamente el ego ok bueno, desde ya, sí, sí, te entendimos, desde ya te quiero aportar algo, que decir, mi mayor apego al placer y al amor es mi hijo. Y soy una persona no evolucionada, porque lo disfruto tanto, pero me encanta entender lo que estás diciendo, ¿no? Este, y me cuesta entender eh, qué sería mi vida sin él, hoy que lo tengo, ¿no? Entonces este, tengo que evolucionar mucho más, no solo esta charla, sino evolucionar más este, en mi desapego de entender cómo es la vida para poder procesar esto, que es tan maravilloso lo que estás diciendo. ¿sí? Muy, muy este, interesante lo que Sí, totalmente propones. interesante. Mm. Eh, ¿Puedo hacer una pregunta muy básica? Mar Marcos, ¿te puedo hacer una pregunta muy básica? Digamos, para vos, dentro de, dentro de tu... De, de esta forma de, de vida, el mundo no tiene años. ¿No? Que el tiempo y el espacio no existe Es un constructo. Y usted puede ver, en la naturaleza no existe el tiempo y no existe el espacio. El árbol no piensa ah, mejor me voy allá o a un sitio más allá. El pájaro tampoco piensa ahorita allá con un propósito o algo programado con el ego. Que el pues los animales no tienen ese, ese pensamiento del, del ego, entonces ahí está el, el engaño. Se tiene que observar muy bien. Nos dejamos engañar con el tiempo y el espacio. Si borramos eso, bien. no sería fácil y feliz. Pero una invitación también a, a Daniel. Dijiste, mi hijo. ¿Cómo va a ser sí. tu hijo? Me apropié, me apropié. Si está bien. Ahí sí. está nuestra razón Sí, siempre, sí, sí, totalmente. Siempre estamos ahí sujetando algo y diciendo Smith. Apegado, totalmente, apegado, sí, sí te entiendo totalmente. Eh, Marcus, decinos algo porque se nos va el tiempo y me, me parece, la verdad que yo te tendría mucho más tiempo, o quizás te invitaríamos de vuelta, ¿no? Pero tenemos el tiempo corto para que se vea también y se aproveche lo que vos estás diciendo. Eh, hay gente que quisiera conectarse y hacer estas experiencias, ¿Querés transmitir de dónde se puede conectar? Bueno, a, a lo mejor te, te paso después el, el número de, de, de teléfono donde se pueden inscribir. Para, a partir sí. del. Hoy es uh, martes, el, el jueves empezamos un retiro. Uno que quiere conectarse para uno, dos o tres días. Va a ser de es. jueves hasta el lunes un retiro y luego te, te paso el contacto. Es más fácil. Porque bueno, aún, y ritmo, Marcos. Y, y si no por Marcos eh, con K. Eh, marcos. marcos White uh, Ustedes ponen ¿Dónde? mi nombre entonces es al revés, primero el apellido Ah, ya, White como marcos. marcos barra abajo, marcos y arroba hotmail.com Entonces, okay. w e barra abajo marcos así con KU arroba hotmail.com Le voy a escribir con mucho gusto siempre estoy al servicio de todos bueno, Estoy todavía una semana a la disposición porque el próximo miércoles, miércoles ya voy, voy a caminar de nuevo. Ya voy, voy a estar suelto, suelto de nuevo. Y, bueno, va a estar diferente la caminata. Marcus, eh, no sé si las chicas, creo que tenemos que cerrar acá. Te agradezco muchísimo porque me pareció hermoso hablar con vos. Ojalá tenga la oportunidad de vuelta a conectarme. Y con mucho gracias, gusto. muchísimas gracias por, por gracias habernos recibido. Gracias por invitarme. Gracias por compartir ese momento con ustedes. Gracias. Muy bien. bien. Muy, gracias, enriquecedor, muy enriquecedor. Muy enriquecedor para todos. Gracias. Karina, ¿estás ahí? A ver, Karina, ¿estás ahí? Sí, sí. sí acá, acá, estoy, acá, estoy, acá estoy, acá estoy. Bueno, <risas> y nos despedimos de ADN Emocional ¿eh? con Marcus, agradeciendo toda su, su amor, transmitiendo todo su conocimiento. Gracias, Marcus. Tal cual. Como muy gracioso. interesante. La verdad que un gusto. Eh, da para otra charla, Dani. Eh, me parece que, que, bueno, esto es como un, yo lo llamo un campanazo, ¿no? Para uh -huh. quien quiera escuchar ese, ese campanario y después, bueno, seguir con las preguntas que seguramente va a generar esta charla que tuviste hoy, Marcos, con ADN Emocional. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Bueno, y así nos vamos, nos vamos en otra nueva edición una edición más de ADN emocional. Quédate con nosotros, último tramo de mix. Ya ven.